Jenny Berenice, la Procuradora General Adjunto de la Procuraduría General de la República, denunció una campaña y una trama para desacreditar los jueces y fiscales que han venido eh, llevando a, caso, a cabo casos de corrupción, de la pasada administración y de casos de este gobierno también, que han sido gente, algunos destituidos. Eh, y mencionan también que dentro de los planes de descrédito está la Cámara de Cuentas, que ha hecho una serie de auditorías de instituciones, pero para que ustedes vean lo que es la cosa, señores, resulta y viene a ser que el PLD como tenía una cámara de cuenta que era eh, eh, muchachos demandados de ellos para que le guardaran y le taparan toda la cosa, a eso no decían nada ah, porque les convenía. Ahí Jan Aylán que lo protegía no, y no había problema. Eh, y to, Ustedes nunca vieron un caso mientras Danilo Medina fue presidente y el propio Leonel Fernández un caso de, de destitución de ningún funcionario ni de sometimiento a la justicia porque tenían esos organismos para que lo protegieran ahora como hay un ministerio público independiente que le está dando curso a todas esas eh, acusaciones y que han estado investigando pero lo último que hicieron los pasados miembros de la Cámara de Cuentas era que alteraban auditoría para favorecer ese grupo de ladrones. La alteraban, señores. Y, y nada, se robaban tanto y ponían que no, que todo estaba bien. Sabiendo ellos que todo estaba mal. Oigan, oigan qué malditos delincuentes. Y ahora quieren presionar y man, eh, eh, mantener una campaña de descrédito para que no sean sometidos a la justicia, por eso ustedes ven, ya le, le rechazaron otra vez al abogado Julio Curi, la recusación que hizo contra la jueza Kenya, pero es para minarle su, su autoridad, es para que no actúen con firmeza frente a ese grupo de corrupto y ladrones y para que cojan miedo, y para que se intimiden. Ellos no han querido mencionar, pero el, el que está dirigiendo esa campaña de descrédito contra esos jueces y fiscales es el PLD. Es el PLD. Usan abogados, usan determinado tipo de, de, de, de, de periodistas que se beneficiaron y que se hicieron ricos, muchos de ellos, para desacreditar a esos jueces y vienen con... Eh, que debido proceso muchísimo eh, tecnicismo jurídico pero qué resulta que lamentablemente el imperio norteamericano le está dando la razón y le está dando apoyo yo digo lamentablemente porque los Estados Unidos no debieran intervenir eso sería lo ideal eso sería lo ideal, pero intervienen en la política dominicana y trazan pauta. Y los Estados Unidos, que son los policías del mundo, están hasta donando dinero y le están dando apoyo, que ese es el chin que el PLD no ve. Porque el PLD se pasó ocho años, señores, y no, no como, como dicen algunos analistas, se cansaban de hacer denuncia de actos de corrupción y no destituían ni nadie, ni nada, y esa gente salieron con toda esa riqueza, entonces, eh, ahora quieren, la, la, la, la, la campaña es desacreditarlo para que esa gente no actúe, para que no actúe y se quede todo impune como, porque es que esa gente no sabe gobernar, si no es con gente que le sirvan de sostén en la Procuraduría General de la República, en la Cámara, de no, no saben, no saben. Entonces, se han encontrado con estos muchachos, que muchos de ellos fueron puestos por ellos mismos, por los peledeístas. Oigan, oigan, oigan, Jenny Berenice fue nombrado por los peledeístas, Wilson Camacho fue nombrado por los PLDistas y la mayoría de esos jueces fueron nombrados por el PLD. Ahora es que la cosa es tan escandalosa y, y hay una sociedad que está atenta porque y esto no va a ser nunca igual que antes. Una sociedad que está atenta ante la impunidad que esta gente se han crecido y han querido dar un paso hacia adelante en la lucha contra la corrupción. Entonces tienen tan mala suerte que Luis Abinader en eso, cada vez que hay un escándalo, destituye al funcionario. Y el Ministerio Público que se cague de, de, de someterlo a la justicia. Mira, hoy destituyeron otro. ¿A quién destituyeron en el día de hoy? A un tipo que se pasó de listo en la Contraloría General de la República, que fue de a quitarle a unos generales de la Fuerza Aérea, activo y retirado unos vehículos, y dijo que era nombre de, de Jenny Berenice, de estos tipos que los lo cargos lo ponen locos. Él era un auditor de la Contraloría y estaba haciendo una eh, supervisor, estaba haciendo una auditoría a la Fuerza Aérea de la República Dominicana. Y él fue a quitarle vehículos, una locura, gente que el poder lo pone loco. Y el Contralor General de la República en un acto de mucha responsabilidad dijo, no, ese tipo actuó a título personal, él no actuó ni nadie le dio orden aquí en la Contraloría, ah, pues y el tipo lo destituyeron, porque esa es la diferencia que hay que reconocer, que antes los tipos, los funcionarios, hacían y deshacían, y se quedaban ahí, y eso hay que reconocérselo a Luis, usted puede ser de PLD, usted puede ser reformista, pero esa es la realidad, eso no lo puede ocultar nadie. Entonces, definitivamente, eh, buena tarde. Buenas tardes, Omar. Un placer. Usted, eh, Omar, usted se acuerda la vez del chino que en el gobierno, eh, el embajador, y que no sé, de ahí de, de partir, que agarraron lleno de chino y lleno de gente. Entonces se lo premió en un cargo más grande, Danilo, porque cada vez que agarraban uno en, un, en una metida de pata. él lo ponía en un cargo él más grande. Él lo ponía en un cargo más grande, eso no es, es verdad. El que tiene que estar preso, ¿Lo que premiaba? Tenía, porque él sabía todo. Claro Entonces, que sí. sí Omar, y gracias a usted ¿Y cuándo Leonel quitó a Feli Bautista? ¿Cuántas denuncias no hubo contra Feli Bautista? Lo premiaron ¿Cuántas denuncias no hubo Contra Vito Díaz Rúa? No lo quitó Leonel. ¿Cuántas denuncias no hubo Contra todos sus funcionarios? Y, y, y miren esos hermanos de Danilo esos cuñados, Entonces eso hay que reconocerlo Mira hoy quitaron otro Esta semana ya Luis ha destituido tres funcionarios Antes eso no se veía y tú te cansabas de decir que está el sitio esto, que está el sitio lo otro. Y lo dejaban. Y dejaban el funcionario. Entonces, Luis Abinader, por cierto, hoy, ante un pedido que hizo la Procuradora General de la República de que le faltan alrededor de 2.100 y pico de millones de pesos para seguir con éxito la lucha, porque se necesita recursos, se necesita dinero. Luis dijo que la Procuraduría tendrá todo el dinero, ¡qué bueno! Porque hay que aprovechar, señores, a Miriam Germán. El país no se equivocó cuando dijo, porque fue una promesa de campaña, de Luis Abinader, que iba a tener un Ministerio Público Independiente, y le cumplió esa promesa a este país, poniendo a esa señora. Míralo ahí los resultados. ¿Cuándo aquí se habían apresado tantos generales por alto de corrupción? ¿Lo ocultaban? Miren, señores, yo les voy a confesar esto. Y ustedes, muchos de ustedes, por instinto, lo deben de saber. Por instinto. Miren, si aquí se hiciera un escarceo, una investigación profunda, de los oficiales altos que en este país son multimillonarios, fruto del saqueo y el robo, hubiera que construir tres tre palacios olímpicos, tres estadios olímpicos para meterlos presos, los generales de este país en los diferentes gobiernos, de los tiempos de Balaguer, que se apoderaron de tierras del CEA, que se, tú ves uno de los generales que está preso ahora, era el, el, el segundo guardaespaldas de Danilo, Julio, Julio Santo Viola. Cogió seis apartamentos que la DNCD le había, inca, le había incautado a uno narcotraficante. Danilo no sabía eso. Danilo no sabía que ese general, que era su guardaespaldas, eh, atento a que era guardaespaldas de Danilo, iba y se cogía apartamentos. apartamento de lujo, señores. Pero es una cosa, es una cosa que eso no puede. Mi hermano y amigo, don Eufemio Vargas, el líder comercial más prestante de aquí. Hermano, qué placer escucharle. Igualmente, hermano, un saludo a usted y a los amigos televidentes. Mire, a mí esas cosas no me gustan de incluirme, incluirme en asuntos prácticamente que tienen que ver con la política. Eso no es nada, pero... usted es un ciudadano y tiene derecho sí. a opinar sobre cualquier tema. Sí, pero... Los políticos, o sea, los, los dominicanos, debemos darle seguimiento a lo que hizo el presidente Abinader, que nombró un grupo como de 40 abogados especialistas sí, sí. Para, recu para recuperar los bienes robados. Ya ayer salió que el primer grupo van a recaudar 23 mil millones. Eso es mucho, Cuadro. Es demasiado. 23 cuadro. mil 23, millones de de pesos, ya están ubicados y el Estado ya lo exigió, que tienen que entregarse. Entonces, yo pienso que eh, Abinader pudiera casarse con la gloria y decir los bienes incautados, por ejemplo, dividirlo por provincias y, e invertirlo en, en la clase más necesitada, en arreglar los barrios, en hacer fuentes de trabajo y cosas. No cogerlo y guardarlo allá, sino invertirlo por provincias. Si hay 32 provincias y se y, y 32 mil millones, un millón para cada provincia, eh, y mire, eso sería un... Eh, fuerte... Hermano, pero déjeme decirle, usted es un líder y tiene mucha incidencia en otros líderes comerciales, eso se le puede plantear al presidente, perfectamente, y creo que juiciosamente lo aceptaría eso, eso se puede plantear. No, Aceptar porque el pueblo lo que está pidiendo es que no quiere ver gente presa nada más. El pueblo lo que está pidiendo es que quiere. Ah, que eso es verdad. Porque no fue, no fue a Binader que se lo robaron, fue al pueblo. Al era, pueblo, así mismo es. Sí. Entonces, lo que deben invertirlo en el mismo pueblo, ahí se lo robaron. Exactamente. que lo va a recaudar. Mire. O sea que lo que tienen medios, lo tienen En la opinión pública debieran debiéramos irnos por ese medio de que los recaudados se han distribuido entre las provincias de acuerdo a su tamaño para que se vea mire, esta escuela o esta carretera se hizo con los cuartos de la corrupción. Sí, esta sí. zona franca se hizo con los cuartos de la corrupción. Que la gente vea que el dinero volvió. Porque no hacemos nada con gente presa, es con, con cuartos en la mano. Mire, pues ya usted sabe hermano, gracias hermano, usted está muy lúcido, me gusta esa idea okay. claro, me gusta esa idea, ¿sabe por qué? claro, a mí, a mí había gente que me han dicho no, pero cualquiera que vaya a tener 100 millones 200 millones, 300 millones perfectamente hace 5 años tranquilito, si le van a dejar dinero pero lo que él dice es una realidad el dinero es más, eso lo estableció eso lo estableció un criminalista en Estados Unidos, el dinero del de delincuente, ahí es que duele cuando se lo quitan, de narcotráfico ahí es que duele <risa> me gusta mucho me gusta mucho esa posición porque es verdad digo y, y eso va a ser una exigencia de este pueblo nada más no es cárcel es quitarle el dinero por suerte, como dice el hermano Eufemio el Estado Dominicano se convirtió en estado en actor civil, solicitando esa, esa confiscación y esa indemnización de 23 mil millones de pesos, nada más por esa vía, nada más por esa vía que cuando se junten todos los demás casos de corrupción y los que van a venir, señores, la gente no tiene idea, los cuartos que en este país se han robado esos, esos tipos que han pasado por la administración pública.